Gente, pues más de 5 millones. ¿o Teniendo en cuenta que es mi cuenta, sí. Oh, sí, pues eso, unas es. 300 o así. igual. ¿No tienes abierto el perfil? No, muy bien. ¿Te importa si otras personas suben fotos tuyas a redes sociales sin preguntarte? Sí, sí me importa. Sí. Vale. Sin preguntarte, más todavía. Sí por qué? Porque no me gusta salir en las redes sociales de los demás ¿Y la tuya? Sí, pero como la mía está, la controlo yo ¿Y sueles preguntar a los demás cuando subes fotos de tus sí. amigas? Si fues youtuber famoso y tus seguidores te pedirían que bailes una canción en bañador, ¿lo harías? ¡No! ¿Por qué? Porque tendría vergüenza ¿Te daría vergüenza? Sí Anda ya, ¿Seguro? ¿Cuánta gente? Joder, pues todos los que tengan YouTube. No. ¿Por qué? Porque no quiero salir del bikini delante de la gente. ¿Te da cuenta. Sí. Va. ¿Y si te pongo una canción muy motivadora? No. Depende de qué canción sea. Depende de qué canción sea. móvil. Muy bien, ¿y por qué? Porque no me gustaría que alguien le viera y que, no sé, quisiera perseguirle o algo así. Depende de la persona, entonces pues es muy bueno. O una que no tiene móvil, pues, porque si sube una foto tuya o algo, pues va. a mí no me gusta. A mí no me deja. Me daría igual, o sea, depende de la persona, no de la cuenta. ¿Has hablado alguna vez con alguien que no conocías eh? haría ser que Un médico. médico ¿Por qué? Porque ayudas más a la gente Y te pagan mejor eh, Porque eh, Médico, ayudas a la gente con alguien, ¿no? ¿Seguro? Pero una vez en nuestro, en nuestro cole hubo un, conflicto, hubo un conflicto que empezaron a insultar por Youtube y eso, a los compañeros ¿Te gustaría tener un botón para llamar a tus padres si alguna vez te pierdes o alguien te quiere pedir? pulsera sí y dónde lo llevarías un colgante o algo ¿por qué crees que hay muchos haters qué ¿Haker? hackers hackers haters ¿Como persona que una persona que, que te odia en redes sociales Porque creo que hay eso otra gente pues es una buena solución pero vamos que conocéis a alguien que se haya metido gente con él por whatsapp o por redes sociales en youtube o en instagram en facebook no no, no. vosotros tampoco os habéis metido por whatsapp Sí que se le ha ido de las manos la cuenta y ha tenido que cerrarla, pero también... ¿Se le ha ido de las manos como por ejemplo? Pues el tipo de contenido que subía tampoco era el muy adecuado y al final pues eso es. Hay gente que se mete en esa cuenta y no tendría que meterse. Bueno, empiezan a insultar sí. y han tenido que cerrar la cuenta. Sí.